Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Red Bull y una actuación desastrosa lamentablemente que tuvo en el Gran Premio de Bahrein con el abandono de sus dos pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, si mucha gente esperaba que hubiera dramatismo en esta nueva temporada de la Fórmula 1 en 2022 con nuevos autos y un nuevo reglamento técnico una gran cuota ya se la llevó la primera carrera el debut de, esta, de este nuevo calendario con el Gran Premio de Bahrein que tuvo como desenlace sorpresivo el abandono de los dos autos de Red Bull ¿no? de Max Verstappen y de Sergio Pérez ¿no? con un Verstappen que ya venía tercero, había perdido el segundo lugar a manos de Carlos Sainz después de un relanzamiento. Eh, y que bueno, a tres, vueltas, a tres vueltas de final empezó a mostrar unas fallas eh, en su RB18 y se vio obligado a entrar en boxes. Y ya la última vuelta, eh, Sergio Pérez, que había heredado el tercer lugar que tenía el holandés, también eh, sufrió un bloqueo en su motor que le provocó un despiste y también se quedó con las manos vacías. Sin duda es un golpe muy grande para, para Red Bull, que había sido el auto a batir en la pretemporada. Max Verstappen eh, terminó con el mejor tiempo en la última ronda eh, en Bahrein, justamente en el circuito de Sakir, y que bueno, se prestaba eh, como, el, como el gran candidato eh, este año como el auto a batir, pero bueno, apareció Ferrari con un gran rendimiento, con una fiabilidad eh, extraordinaria Y también con una muy buena velocidad eh, Y que por medio de Charles Leclerc ganó eh, la carrera Y también con Carlos Sainz que, que lo quedó como escolta eh, Siendo también la primera victoria de Ferrari en dos años y medio Y bueno y también con Lewis Hamilton que, que logró un meritorio tercer puesto Después de que había arrancado bastante mal el campeonato con, con varios problemas eh, de competitividad en el W13 fabricado por Mercedes. Pero que bueno, consiguió recuperarse en esta carrera. Y bueno, también beneficiado por el abandono de la dupla de Red Bull, eh, logró llegar al podio. Bueno, y si bien el rendimiento no mostró eh, eh, ser que haya una brecha eh, muy importante entre, entre Ferrari y Red Bull. Más allá de que Red Bull mostró unos problemas también de fiabilidad. Eh, más verdad pensé que juega algunos problemas de dirección. Eh, Sergio Pérez tuvo unos problemas también eh, en la tanda del viernes. Con, con los conductos eh, de frenos. Ya eh, Ferrari sacó una diferencia importante. 44 puntos arriba a la tabla de los tablas constructores. Eh, segundo Mercedes. Con 27, eh, con el tercer puesto de Hamilton. Y también ayudado por el cuarto puesto también del debutante George Russell. Que proviene de Williams y que se incorporó este año también en Mercedes. Eh, reemplazando al finlandés Valtteri Bottas. Que fue a Alfa Romeo. Y bueno, eh, por lo pronto Ferrari se lo ha ido a A diferencia de lo que se cree la pretemporada. Red Bull parece estar un poquito más atrás eh, eh, tanto en rendimiento y también en fiabilidad con algunos de sus problemitas. Y después está Mercedes que con un diseño muy innovador, con casi sin pontones en el W13. Pero que aparentemente tiene eh, una importante capacidad de, de desarrollo en ese auto. Que puede volverle un auto ganador eh, más adelante en el campeonato. Así que eh, reduce quedó sin gasolina para esta para esta primera carrera. Eh, con este fallo en el suministro de combustible. Es la 2RB 18. Eh, quedó muy atrás. En lo que es la lucha por el campeonato de constructores. Con solamente una fecha disputada. Y va a tener que trabajar bastante. Para poder. Eh, eh, luchar contra Ferrari. Y también. Contener el avance de Mercedes. Que hoy en día es la tercera fuerza. Pero que eh, en cualquier momento. Puede empezar a ganar carreras con Hamilton y por qué no también con George Russell. En el segundo round lo veremos en el Gran Premio de, de Saudita este próximo fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10. Saludos.